Muy buenas chicos y chicas, hoy vamos a hacer calzots, calzots, calzots Así que, acompañadme, es una comida muy nutritiva, es cebolla, así que no engorda Y podemos hacer pequeñas cantidades y se puede hacer en oro súper fácil Hoy recetas con David Luego primero todo vamos a limpiarlos, esto voy a limpiar el primero Y luego ya los otros, los veréis ya terminados, ¿de acuerdo? Tú compras un, un ramal que se dice, ¿no? Pero veis, veis que lleva mucho de esto, ¿no? Es un cuchillo, lo más estirado posible. Y yo hago esto, ¿vale? Muy. En, en ángulo de 45 grados, ¿de acuerdo? Porque así se va todo, sin quitar muchas capas, porque si no te cargas el y Ya miras tú que gracia hace. ¿eh? Pero vamos para limpiar. ¿Vale? Entonces hacemos así, ti ti y ya lo tenemos. Cortamos aquí. Oh, calzut. Mira, mira que hice el calzet. Dale like al vídeo, comenta y suscríbete. Es que los calzones caros, vienen de la tierra. Por eso saben tanto. Ok. Para no. Vamos precalentando el horno. Vale, lo ponemos a 250. Modo alfray. Eh, y cogemos papel de Z. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no, luego. Eh, limpiar esto es un estropicio y no vale la pena, entonces bueno Uno, ahora mmm, Ana si sí quiere dejar la cámara puesta y si no pues hago ah, hacemos rollo Vamos por partes, primero yo cojo una misma cebolla Cebolla La parto la dor mágico Que no sacas el agua a la piel ah. Vale, y es como Sofrito del sofrito. Es Calvin Shepcher. Calvin Klein. Calvin Chechon Calvin Klein, eh. Colaborador, eh, necesito sí. un colaborador, eh. Vale, ok. Cogemos mantequilla. No mucho porque es un perro la podéis ver. Está ahí, ya, descarto. La mantequilla. ¡Hola! Vale, mantequilla. Aceite. ¿no mucho? ¿porcitos? ¿eh? ¿un poquito? ¿Qué voy a decir y salpimentamos a nuestro gusto Recordar que la cocina tiene que estar siempre bueno, entonces un poquito de sal un poquito de sal un poquito de pimiento y ahora con lo mojo, vamos a un poquito de queso, nos gusta el quesito, ¿sí? O oh, no nos gusta el quesito, claro que nos gusta, un plano así más por abajo, así, más así abajo, más... Oh, oh, sí, así más esquinado, más esquinado. esto el es turismo te encanta, así, así, así, mm, con profundidad de campo, oh, como me gusta, Jordi, invítame por Masterchef. Eso es lo que le voy a hacer yo cada uno que dices vale piqui, piki piki piki piki piki true piki piki piki piki piki muy bien entonces abrimos el horno que lo tenemos en el fryer enseña el modo de fryer no estás enseñando el modo al fryer es este de aquí es ese a fryer no quiere bueno, es, es la rejilla con, con 20 minutos. Bueno, de un esto Ya está 20 minutos pues Volvemos, hacemos un corte vale, Hacemos así Y le decimos ¡Agarlo! Tenemos aquí 20 minutitos Y en 20 minutos vemos cómo ha quedado Recogemos Y recordad si no le dais a like, el calzot vendrá por ti, así que dale like. Comenta, comenta, comenta, comenta, comenta, comenta, comenta, porque si YouTube no recomienda nuestros vídeos y necesita de vuestra recomendación. Y recordar que hoy un... la gente ha colaborado con 60 euros para mi tratamiento. 2600. Con 2600 mi cabeza estará un poco mejor y a lo mejor salgo un poquito más de casa, así que muy agradecido. Pues aquí está el resultado. Vamos a hacer dos tipos de emplatados. El emplatado gourmet y el emplatado me suda tres pares de cojones porque lo único que quiero es comer y ya está. Vale, cogemos el calzot y cortamos. Ahí está medio. ¿vale? Pues aquí es donde irá nuestro calzot, me suda todo. Cogemos otro. Gordito, si es posible. Estoy quemando. Aquí. y podemos ponerlo aquí otro aquí aquí no nos estáticaos solos y hacemos así esto en plan rollo, en una cenita de pareja, no sé treque sabes ¿Sabes el trozo? traque treque-treque, Vale, y nos partes un poquito. ¿Y qué falta aquí? Dos cosas que no tenemos. Pero nos las. nos las vamos a imaginar: nuez y un queso de cabra. Entonces limpiamos el plato, Mira. limpiamos el plato y añadimos la nuez y el queso de cabra. Y si hace falta lo calentamos un poquito microondas. ¿Y qué tenemos? Un plato bonito, bonito. Esto sería el emplatado. Y luego es el emplatado me suda todo tres cojones. Yo lo único que quiero es comer y ser un marranete. ¿Qué es este? De aquí es el merasuda. ¿Eh? Siempre más inclinado el plano, más inclinado. Eh, hacer un plano más inclinado en sí. Inclínate, baja más. Ahí que se nota. Ahí que se nota la textura de esto. Mira, mira, mira. Mira, mira. Ay, ay, ay, ay, ay. ay. Madre, te van a dar pulcher. ¿eh? Vale, mira. Pim. Pam. Fácil, con el papel este cebollín, pues mejor aún. ¡Pin! ¡Pam! ¿Ves que es ultra? ¡Eh! Ya está, ahora solo necesitáis personas con ganas de comer. Que mira, a mi perro ya es fácil. Mira, y ahora lo mejor de todo. algo así. Esto lo pongo aquí. Y mira. Como no he usado mucho aceite. ¿Qué os parece? Mirad. Ah, el torquipa del David. Limpiamos rápido. Pim, pim, pim, pim, pim, pim. Horno limpio. Y aquí no pasa nada. Y tenemos el plato calzado hecho por el maestro chef. Dale like. Un abrazo.